La mañana de este 28 de octubre, toda la comunidad educativa marista de Tepic, Nayarit, dedicó su primera hora de labor para celebrar el inicio del año montaje, con un rosario viviente, conmemorando que un día como hoy, se dio aquel encuentro del padre Marcelino Champañar con el joven montaña inspiración que dio origen a la fundación del Instituto Marista. El director motivó a los asistentes a iniciar el rosario con bonito mensaje de remembranza e invitación a vivir el modelo de María. Como buena madre y el padre Marcelino como guía de dar consuelo y ayuda al más necesitado. Educando en la fe, buscando en todos nuestros alumnos al joven Montage de hoy. Los rezos y jaculatorias fueron dirigidos por padres de familias acompañados de sus hijos quienes al mismo tiempo ofrecieron flores ante la imagen de Nuestra Buena Madre, como figura de protección y fuente de tranquilidad de nuestra fe, en el desarrollo de las oraciones comunitarias. Simultáneamente los oyentes contestaban pronunciando la segunda parte de las plegarias. Para resaltar la oración en presencia mundial, los alumnos de primaria y secundaria en formación representaron la presencia de los cinco continentes portando playeras de en colores rojo, blanco, verde, azul y amarillo. Animando este evento se presentaron algunos números artísticos, entonando toda la comunidad educativa marista presente los cantos de Confiad Recurrir y Santa María en el Camino. Fue una entusiasta participación de todos los integrantes de la comunidad educativa marista que remarca el inicio del año montaje.